Funciones de R2 en R3. Superficies parametrizadas. Sea sigma la parametrización de una superficie definida de la siguiente forma. Sigma que va de menos 3,3 producto cruz menos 3,3 elemento de R2 a R3 definido como x x,y,2e a la menos x cuadrada más y cuadrada. Consideremos la matriz jacobiana o derivada de sigma definida como... En el ejemplo, tomemos x0 igual a 0.2 0.2 Entonces, la matriz jacobiana evaluada en x0 es igual a a partir de la matriz jacobiana de sigma evaluada en x0 es posible calcular las derivadas parciales de sigma en x0. Los vectores de la derivada parcial de sigma respecto a X evaluada en X0 y la derivada parcial de sigma respecto a Y evaluada en X0 son vectores tangentes a la superficie en el punto sigma evaluado en X0. Definimos al producto cruz de las derivadas parciales en X y Y evaluada en X0 como el vector normal a la superficie en sigma evaluada en X0 inducida por la parametrización sigma. Este vector genera un plano tangente en la superficie en sigma evaluada en X0. Si X0 corresponde a un punto crítico de sigma, puede ocurrir que la derivada parcial de sigma respecto a x evaluada en x0 sea igual al vector 0 que asimismo sea igual a la derivada parcial de sigma respecto a y evaluada en x0 y entonces la superficie no tiene plano tangente definido en el punto. Lo mismo ocurre si las parciales son linealmente dependientes nuestro ejemplo no tiene puntos críticos. Ahora veamos ejemplos de superficies parametrizadas. Esfera unitaria. Toro. Y finalmente, banda de móviles.